Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Hoy tenemos una sugerencia de Lian. Hola, Lian. Hola, Lian. Lian is asking us to talk about using the past. Okay. Now, we talked about this subject before, but we're doing this in Spanish because this is advanced intermediate 54. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, Lian dice A ver, ¿qué dice Lian? Eh, una pregunta Si digo esta, esta mañana No he podido entrar en mi coche ¿Vale? Bien. Es, más como, es más como Pude o podía O es mejor No decirlo de esta manera Es que siempre he pensado Que con esta mañana Es obligatorio usar El presente perfecto Y ahora no estoy segura Vale, Con razón. Muy bien. Con razón. Vale. Sí. Mm, primera parte. Esta mañana eh, es un tiempo que puede ser reciente, puede ser ahora o puede ser hace muchas horas. Sí. Vale. Por ejemplo, eh, puede, puedes decir esta mañana. Y ahora son las 10 de la mañana, entonces esta mañana es todavía la mañana, Sí. ¿vale? O pueden ser las 9 de la noche, entonces esta mañana eh, ya no existe, es ah, antes, ¿no? Entonces depe depende de en qué parte del día estés, vas a usar el presente perfecto o no. Si estoy todavía en la mañana... ¿Sí? puedo decir esta mañana he lo que sea, esta mañana he desayunado no sé, tostadas ¿vale? o normalmente se usaría el presente perfecto para un tiempo en el que todavía estás, ¿no? eso es lo importante, sí, ¿Sí? típicamente tienes que estar en ese ese periodo de tiempo, esta mañana esta tarde, este mes hoy, este año, sí. esta década Vale, pero estás todavía en ese momento. Eh, si estás por, en otro momento del día, como por la tarde o por la noche, que ya no es por la mañana, entonces ya usarías el, el pretérito perfecto o el pretérito imperfecto. Sí, sí, sí. sí. Ya depende de, de cuál necesites. Uh -huh. ¿Es posible usar o la gente utiliza el presente perfecto en... Eh, Cuando está por la tarde, hablando de la mañana, sí, porque la gente dice lo que quiere. <risa> Una cosa son las reglas, o más o menos las reglas, y otra cosa es lo que digamos en conversación. Entonces, sí, obviamente vas a escuchar a gente usar el presente perfecto para tiempos pasados. Sí. Pasa más aquí en España... Por ejemplo, más en español de, de España que en el inglés de Inglaterra. En, en Inglaterra normalmente no hablamos de, de la mañana. Si estamos en la tarde, no hablamos de la mañana y, y con el presente perfecto. Pero claro. aquí en España, sí, de vez en cuando. Sí. Pero nosotros podemos mm, eh, trabajar con, con esas normas de si estamos en la mañana, Hablando de la mañana... Podemos hablar de... Diciendo... Esta mañana no he podido entrar en mi coche. Pero si estamos en la tarde... O en la noche... No. Claro. Mejor que no. Pero... Podemos decir... Hoy. Podemos... ¿sabes? Hoy no he podido entrar en mi coche. Claro. Y... Eso cuenta como todo el día, ¿no? ¿Sí? Claro. Pero sí. ayer... No he podido entrar en mi coche. No. Suena mal. O el mes pasado... O la semana pasada... O hace tres días o... No, porque ya ese tiempo es pasado y no es presente perfecto. Sí, suena un poco raro eso. ¿Sí? Luego, si estamos, bueno, en, en la tarde, por ejemplo, hablando de la mañana, ¿cuál es la diferencia entre esta mañana no, no podía entrar en mi coche, esta mañana no pude entrar en mi coche? Vale, pues si estamos ya en la tarde y tú me dices, esta mañana no pude entrar en mi coche... Es que no entraste en el coche. No. Punto final. O sea, sí. No entraste. No pude y no lo hice. ¿Sí? sí. Si me dices no podía entrar en el coche, ahí tenemos un final abierto. Porque puede ser que luego sí pudieses entrar o luego no. O, o no. Sí. Pu puede ser, I was having problems. Claro. Sí. Pero al final lo, lo conseguí o I was having problems and I couldn't oh, no. es, es, sí. realmente ahí ya sería depende de lo que digas la interpretación de al final sí o al final no pero si dices no pude mm -hmm. es un hecho ya constatado que no lo hiciste no pude sí. I couldn't es que en sí. inglés es I couldn't en los dos, ¿no? sí, ese es el problema oh, I couldn't I wasn't able to I no, wasn't no. able to mm -hmm. sí entonces el um, cuando usamos el pretérito, no pude, es una acción terminada. Quiere decir que esa, esa acción sí ocurrió. El no poder, ¿sí? Pero el imperfecto simplemente es una descripción de lo que estaba pasando claro, en ese momento. Claro. Tenía es problemas como... que, oh, no podía, no podía, no podía. Claro. ¿Sí? Entonces no sabemos, como dice Cintia, no sabemos... Claro tenemos que esperar más información. Puedes decir, esta mañana no podía entrar en mi coche, tuve que llamar no sé, a mi hermano o a mi padre o a no sé quién para que me ayudase y al final entré. Sí, sí, sí. Entonces, sí puede cambiar el final. Uh, <risa> no sabemos sí. qué final eh, eh, ocurrió. Sí. Entonces, esta mañana... Bueno, ya hemos contestado la pregunta del presente perfecto. ¿no? Uh, eh, entonces si dices, esta mañana no entra esta mañana no he podido entrar en mi coche Uf, No lo sé, no sé qué pensaría Esta mañana no he podido entrar en mi coche Yo pe personalmente pensaría que no has entrado No, no, no he podido I haven't been able to get into the car ¿Qué pensarías tú? Que no has entrado, que no has entrado, ¿no? En inglés, I, I, I haven't been able to get in my, into my car this morning. No, no, no has entrado. No has entrado. No. Para mí, pero Ajá. tampoco estaría al 100% bueno. No sé, la sensación es que no has entrado. Una pregunta: entonces estamos en la, en la mañana sí. y te digo, esta mañana no pude entrar en mi coche. Sí, vale. Cuenta, ¿verdad? es, es Sí, hay una mosca. Sí. Eh, ¿Es posible estar en la mañana y no usar el presente perfecto? No, claro, porque esa acción ya está en el pasado y ha terminado. Ajá. Y ha terminado la acción. Y la sí. acción terminó con no pudiste. Entonces, puedo decir, esta mañana no he podido, esta mañana no pude. Puedo decir la, las dos cosas si, sí. si estoy en, en la mañana. Pero si estoy en la tarde, eso de no he podido, típicamente no. No. Dicho esto, para esa frase en particular de no he podido o no pude, yo elegiría no he podido. O sea, perdón, no pude entrar en el coche. Esta mañana no pude entrar en el coche. Ah. Si tuviera que elegir, elegiría el, el pretérito antes que, que el presente perfecto. Sí. ¿Vale? Eso, aunque, aunque estamos hablando de esta mañana. Ah, es una cosa importante, ¿eh? Eh, Que el presente perfecto, en los libros a veces pone, es un, un pasado reciente, ¿no? Pero... Bueno, sí, sí. ¿O no? O no, o no, sí, no, pero no, porque he estado en, en los Estados Unidos, sí, sí, hace 20 años, pero eh, entonces no, no, tiene, no está vinculado con el, el, el momento ahora, pero también puedes usar el pretérito hablando de, de hace momentos, ¿sabes? De, oh, claro, mira, es, mira, es. Ent, entró, entró Javier hace. Un minuto. Claro, no, no, el pretérito no significa que es un pasado lejano. No. Puede ser un pasado inmediato. Sí, sí. Simplemente que la acción ha terminado. Uh -huh. Y sabes el final, no continúa. Es una acción. O, o hay varias acciones seguidas. Sí. Uh -huh. Juan entró, cogió la bolsa y se marchó. Sí, cuando hay una numeración de acciones, generalmente uh -huh. es el pretérito. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Acción, acción, acción. ¿No? Uh -huh. Pero puede ser hace 20 segundos, hace nada. Claro, claro. Entonces, Lian, sí, sí. ya, allí tienes la respuesta. Muy bien. Muchas gracias por la sugerencia. Now, now, we're going to hear a little word from one of our sponsors, Ooh. which isn't me. So me then. <laughs> yeah, that, see that this business is only, there are only two employees in this business we we're employees of this business so um, Cynthia oh. tell us how is your you're your on your third week of the um, the book club this time nice. how's it going I think it's going really well mm -hmm. yeah yeah so <laughs> that's it going really yeah. well guys that's it see you next week a little bit um, more un um, poco más de chicha Cynthia well some of the people in the group are um, uh, chatting in the Chat room that in the we chat have. Room, yeah. in Telegram, chat room, yeah. Chat sounds really old. Chat room. Yeah. Sounds like nineties. Cool. We met in the chat room, uh, by the way. Yeah. yeah. Um, on Telegram. Mm -hmm. So when they have any questions, they they know they can just ask me, and I'm I'm there. Sure. And some people have finished the book already. Some people are starting. You know, you get people that, you know, are absolutely going in the at their pace, which uh -huh. is good. Um, But so far, people that have finished the book have liked it. So I think, it's a, I think it's a nice, it's a nice book. I liked it as well. Well, you were crying your eyes out. Yes, I was crying my eyes out. She was. Now, don't say if it was joy or sadness or- I'm not or... say, I don't know, I haven't read the book. Exactly. I actually, what's interesting is, I actually learn, read the book, via editing cynthia's videos because she does a <laughs> yeah so i read the book you via. To read it now. You, yeah. yeah you can't read it now can you no i don't need. yeah because i do the resumen uh -huh. so you get the resume and this way. week is the first week of when anna steps in as well and anna's doing kind of like a, a an overview of the language it's really interesting yes. it's really interesting yeah so that's not available now no because it's, no, it's three weeks in however the entire course will be available At the end, what we do is we, we put it on a, on a platform and you can actually do the course um, in your own time. You get the book and you just follow Cynthia's videos. So um, that will be available soon. There are two more um, books already available, which which is the Alchemista and then El Principito. So they're both available on the website. All you have to do is go into store and then look for the book club courses. You'll see them come up. Click on that link and then you'll get the, the book club. Yeah. Yes. So the difference between a live book club or uh, the book club that you buy online from our website is that on the live course, well, it's not really live. I call it live because I'm I'm there, but we don't do interaction in terms of classes because some people think we do classes. We don't. You receive an email. It's like kind of ser socio. Mm -hmm. They receive an email with the resumen of the week. Uh, they know what pages they have to read every week. And they also uh, and I do a video explaining some of the sentences or structures or words vocabulary that stand out or I think are good. Mm -hmm. um, and I also do some grammar in written. Um, and in this in this one in particular, Anna I'm also doing her part of the, the sure. work, which is so you do it about. in your own time. So you do it in your own time, but yeah. I'm here and we've got the Telegram group. So the difference is that I am there. If you need me, if you've got any questions, you can just ask me on the Telegram group. Uh, it's on the live one. On the live yeah. one. But then if you buy it separately, of course I can't have a, a live um, chat room going on because people will... Come at different be, times. Different times, be spoiling the book for other people. Yeah. So I can't. So it's only available for people doing it live. So in the future, if you want to do a, a live course, then you'll be... Also, yeah. with me in the chat room. Mm, would you be doing another... You'll be doing another live one next year, wouldn't I'll you? be doing another one next year, but I don't yeah. know when yet yeah. because we've got a lot of stuff going on. OK. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias, eh, Leanne, por la sugerencia. Entonces, ahora nos vamos. Y sí, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Entonces, nos vemos. Sí, en el más allá pero sí, sí, en el para... más allá no gordo eso suena a muerte nos vemos en la segunda parte vale. nos vemos en el no, os, como dijo el de los simpson os veré en el infierno desde el cielo <risa> <risa> te acuerdas bueno, sí. no? Has visto. nos vemos en la segunda parte